Hola mis hermanos, regízanos en la gloria. Otra semana más, aquí en fe que conquista siempre andan en las buenas nuevas del reino de los cielos. Esta semana, el Espíritu Santo ha titulado esta emisión, Doble Moral, esa doble moral que vemos en el pueblo de Dios. Y es precisamente que el Señor nos lleva a uh, su palabra, nos lleva a Santiago, capítulo 1, versículo 8, que nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es inconstante? Es una persona que carece de voluntad firme y, y continuada la determinación de hacer una cosa o el modo de realizarla. Y es por eso que una vez más el Señor nos, nos habla en Santiago, el hombre de doble ánimo. ¿Tú eres, tú eres inconstante en los caminos del Señor, realmente te enfocas en ese norte o quieres ser cristiano cuando tú quieras. Es por eso que el Señor nos lleva a a escruñar esta palabra, a entenderla, por eso también en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17 nos dice, toda la escritura es, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para pre-arguñir, para, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Es por eso que en 2 Timoteo nos dice que toda esta palabra, la, la palabra de Dios es inspirada por Él, para que realmente eh, seamos instruidos, que no seamos de doble ánimo, que un día nos nació ser cristianos y otro día ya no quiero, ser, eh, no quiero seguir los caminos del Señor. Es por eso que vamos en ese camino de la fe, y el Señor te está invitando que no seas una persona de doble ánimo, ten fe, el Señor te ha dado una promesa grande y poderosa, es por eso que tú dirás que es redarguñir. Redarguñir es aquella enseñanza que nos hace que autocorregirnos cada día mejor. El Señor pone en tu corazón, pone en tu mente cada día. Debes, debes eh, procesar ese materio. Debes procesar de pronto tu actitud. Debes de procesar la forma que le respondes a las personas. Debes realmente de procesar realmente que no debe de ser de doble moral. Porque recuerda que por los frutos seré conocidos. Es algo que el Señor nos está invitando en esta semana. Te invita a que realmente te autoevalúes, te reorgüñes tú mismo y, y, y dices, en esto estoy fallando, en esto, cuando hago esto, como el que el corazón es el Señor diciendo, mira, necesitas cambiar en esto, necesitas ser transformado. Y vas a ver que lo que está pasando ahorita es para que, porque te estoy moldeando, te estoy puliendo como el oro. Estoy pasando por eso, es cierto, para que, para que no vuelva a cometer eh, ese, mismo ese mismo error y no sea de doble ánimo. Y es por eso que la palabra moral, ese doble moral que nos tituló el Espíritu Santo, doble mor eh, eh, palabra moral viene del latín moralitas, uh, que significa de man uh, manera, carácter, comportamiento correcto. Entonces, en esa moral, como somos esos embajadores de reyes de los cielos y como embajadores de reyes de los cielos debemos dar ese, ese buena, ese, esa buena presencia, esa forma de hablar, de comportarnos, de vestirnos, esa forma de ser realmente esos, eh, esos grandes embajadores, esa gran, eh, esos grandes hijos del de rey. Es por eso que en Romanos eh, capítulo 2, versículo 15, ¿no? hay un título que en este Romanos capítulo 2, versículo 15, que es el justo juicio de Dios, y uno lo que nos dice eh, el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. Escucha esto, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Escucha esto, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Cuando uno tiene esa doble, eh, doble moral, realmente se siente que no hay Cristo en sus vidas. No hay Dios en sus vidas. El Espíritu Santo no está dejando que tú obres, que tú seas parte de ese reino, que el Espíritu obre en tu corazón. Y es por eso que el Señor te está diciendo una vez más, no seas un hombre de doble ánimo. Sé constante. Eh, y es por eso que eh, en Romanos, capítulo 2, versículo 15, dice, mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio. Y en Mateo, Capítulo 7 del versículo 16 en adelante, pero voy a todo leer el versículo 21. Recuerda que aquí nos habla por sus frutos, los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú realmente estás haciendo la voluntad del Padre, realmente en el nombre poderoso de Jesucristo lo estás haciendo. Y si lo estás haciendo, gloria a Dios, sigue perfeccionando las... Valencias que tienes, porque todo día, todos los días nosotros estamos arreglando esas cositas que tenemos que arreglar en el nombre poderoso de Jesucristo. Vemos hoy en día, mis hermanos de cristianos en la gloria, quiero oyente, que hablo en el ámbito uh, colombiano. Vemos hoy cristianos de doble moral, estamos en elecciones y personas que, dice, eh, estas personas que quieren ir al poder están, están eh, a favor el aborto, están a favor de homosexualismo, están a favor de que eh, les importa más el dinero, pero vemos hoy cristianos que están a favor, uh, quieren votar por estas personas. Dios te va a demandar por ese voto, Dios te va a decir, tú eres un hijo de doble moral, dice seguirme, dices orar por la vida, dices uh, que no te interesa el dinero, yo soy tu proveedor, no un hombre. Pero vemos hoy una comunidad cristiana que de doble moral, que votan por aquellas personas que realmente están de acuerdo con el, con el aborto, están de acuerdo con que un hombre con un hombre tenga relación en casen, caso, una, una mujer con una mujer. Pero bueno, esos votos se, deba, se, se les va a demandar a cada persona cristiana. Y es la decisión de cada uno, pero el Señor nos da una vez más ese libre albedrío que... No se sabe manejar. Uh, primera de Juan, uh, capítulo 1, versículo 5, la nueva versión viviente nos dice: Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaro a vosotros: Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Recuerda eso: que si tú eres de doble moral, Cristo no está en ti. Dios es luz y no hay nada de oscuridad, porque los que tienen el Espíritu de Dios. Saben qué es lo bueno y saben qué es lo malo. Por quién deben elegir y por quién. Pero bueno, eh, cada uno le va a rendir cuentas al Señor. Y bueno, nosotros transmitimos la buena nueva terreno en los cielos. Mateo 5.8 en, en la Reina Valera nos dice, bienaventurados, los de limpio corazón, porque de ellos verán a Dios. tú realmente has visto a Dios, tú dirás, no lo he visto. ¿Por qué? Porque eres un hijo de doble moral. Porque realmente te dices ser cristiano, pero tienes, no tienes a Cristo, no tienes el Espíritu de Dios, porque eh, estás de acuerdo con las eh, cosas del hombre. Eh, el aborto, el, el homosexualismo, y recuerda que Dios aborrece todo eso. Uh, Salmo 51, 10 en la nueva traducción viviente. Algunas versiones son más fáciles para que tú las entiendas. Créanme, oh Dios, un corazón limpio. Dile al Señor esto, créanme un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. También recuerda que porque el, eh, eh, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se eh, descaminaron de la fe y fueron tras ah, traspasados de muchos dolores. Y mira que lo que estaba hablando hace unos segundos, que realmente el pueblo se está enfocando en las palabras de un hombre, más no lo de Dios. Y está toman, están tomando sabiduría de ellos mismos, de hombres, de carne, más no le están pidiendo el, el discernimiento la sabiduría de Dios, para poder, ¿qué? Saber y elegir lo correcto. Ah, Santiago 4.4, rápidamente, mis hermanos de crucianos en la gloria de la fe que conquista, o oh, almas adúlteras, miren lo que nos dice en Santiago 4.4, Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, es una palabra que en Santiago 4.4 está diciendo el Señor. ¿Tú quieres hacer uh, amigo del, de, del mundo? Tienes el libro albedrío, pero yo te voy a borrar. quieres estar conmigo, vas a pasar cositas. Eso sí. El Señor dijo que íbamos a tener aflicciones, que no, que sí íbamos a tener aflicciones, pero recuerda que Él ha vencido al mundo. Mateo, capítulo 15, 7 al 8, nos dice: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí. Eso es cuando eres una persona de doble moral. Y ya para terminar, en esta hermosa emisión, en Mateo 6, 24, cuando nos habla que Dios y la eh, un título que dice de Dios y las riquezas, Ninguno puede servir a dos señores. ¿Le sirves a Dios, al poderoso, o le sirves al, al hombre, al dinero, o al padre de maldad? Entonces, la decisión está en cada uno de nosotros, mis hermanos. Dios te invita a que realmente uh, busques de su presencia, que no seas una persona de doble ánimo. Que realmente estés en ese ayuno, en esa oración, leyendo su palabra y siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y siempre eh, glorificando a nuestro Señor, compartir estas, estas emisiones, darle un like, en, en comentarios, pon comentarios y también eh, síguenos eh, por nuestro Facebook, uh, nuestro canal de YouTube, para uh, programar las buenas nuevas del Reino de los Cielos. Y no seas una persona de, de doble ánimo. Siempre recuerda, hay un Dios de poder una promesa y, y él no te va a mentir, no se va a apartar de ti. Un hombre sí, pero Dios, ese gran yo soy que vio a su hijo, porque para cada por cada uno de nosotros y que tenemos al Espíritu Santo, le damos gracias y honra al Señor, porque él se merece como siempre lo digo, estoy mucho más. Bueno, mis hermanos, nos queremos en otra misión aquí per la conquista. Bendiciones!